Hola, ¿qué tal? Vamos a tener un pequeño tutorial, videotutorial, en el contexto de una campaña de Wikimedia México que se llama Sonidos de Cuarentena, que se trata de, bueno, de capturar o grabar sonidos que son recurrentes en nuestras ciudades o en nuestras localidades eh, y que, bueno, que a, a lo mejor nos han despertado, nos han llamado la atención en el contexto de la cuarentena o el confinamiento, que hemos tenido, el distanciamiento físico, que hemos tenido, este, sobre todo quienes hemos estado trabajando en casa, o quienes estamos estudiando, o, o, tenemos, o somos profesoras y profesores. Y bueno, ese es, es el caso de algunas personas que, que conozco y conocemos en Wikimedia México, y que han grabado sonidos y los han subido a la plataforma de Wikimedia Commons, que es el repositorio multimedia de la Fundación Wikimedia, eh, donde se aloja, alojan imágenes, videos y archivos de audio también. Aunque son la minoría, eh, cre creemos que también son parte de un importante acervo que hay que conservar, hay que conocer. Y bueno, ¿y qué más importante ahora que estamos registrando tantos documentos, sobre todo a veces visuales, pero también hay documentos eh, sonoros, documentos auditivos que podemos con con conservar? ¿no? Entonces... Esta campaña de Wikimedia México, sonidos de cuarentena. Eh, y bueno, este, eh, pueden entrar al, al sitio, bueno, al, al Twitter de Wikimedia México, Wikimedia MX. Eh, o bueno, o este, para eh, saber más de cómo, este, bueno, más de esta campaña. En este tutorial vamos a ver justamente cómo subir archivos de audio. Entonces, vamos a, a ahí adelante, este... Eh, bueno, este es el sitio de Wikimedia Commons, si ponemos en el navegador commons.wikimedia.org o en el buscador, eh, el que sea de su preferencia, pues los llevará seguramente a este sitio. Lo primero que tienen que hacer es crear una cuenta, que es muy sencillo porque solamente hay que elegir una, un usuario, este, un nombre de usuario o usuaria eh, que no exista aún. Y este, les va a pedir una contraseña, eh, un correo electrónico y este, el CAPTCHA, ¿no? este, para detectar o determinar que no son bots. Eh, bueno, una vez hecho esto, pues ya podemos subir archivos, multimedia, ya sea imágenes, pueden participar en los concursos como Wikilobs México, que es cada año, bueno, ya lleva dos emisiones, pero, y bueno, y, y este, contribuir en este muy, muy lindo proyecto... ...en el que podemos subir todo tipo de imágenes que nosotros tomemos, ¿no? Que sean nuestras y que este, querramos eh, compartir con el mundo a través de las licencias libres... ...que son las licencias que maneja este proyecto. Eh, bueno, vamos a, a, este, a subir los archivos porque seguramente si están aquí es porque es lo que les interesa. Entonces, eh, bueno, hay dos formas, este, o dos formas desde la página este, principal que es ir al menú que está a la izquierda, donde dice Participa, la primera, el primer link dice Subir un archivo, o en donde dice Subir, que es el botón que sobresale en azul, que es el que voy a apretar ahora. Entonces nos va a llevar a otra página. En esta página, una vez ahí, hay varios... Este, eh, eh, varias pestañas que hay que cubrir en realidad son bastante sencillas la primera es un tutorial que podemos omitir después de la primera vez que sale entonces aquí le doy omitir este paso en el futuro pueden leer todo el tutorial que les va a mostrar lo mismo que vamos a ver pero de manera este, en imágenes ¿no? eh, bueno aquí el siguiente paso es simplemente seleccionar el archivo o archivos que queramos subir en este caso yo voy a subir tres archivos eh, aprovechando el viaje eh, bueno se tarda un poquito dependiendo del tamaño y de nuestra velocidad de internet en este caso son archivos en punto .wap que son archivos un poco más grandes que los que se suelen usar como mp3 o los archivos comprimidos no este este es un archivo no comprimido eh, yo les recomiendo usar este archivo para sus archivos de audio, pero eh, también depende de lo que el dispositivo maneje. ¿no? Si usan un celular seguramente ya tiene una, un formato en específico para subir los, los archivos. Eh, no se recomienda tanto MP3 si son usuarios primerizos o primerizas porque hay un filtro de edición que evita que los usuarios la primera vez que suben archivos sea en MP3 esto porque hay una gran cantidad de archivos de audio en MP3 que no tienen licencia libre y este y ya ha habido casos o hay casos en los que este usuarios usuarios suben música que no les pertenece por ejemplo eso es es un este una eso está inde, es indebido en esta en este sitio porque la idea es que uno suba archivos propios o archivos que ya cuya licencia este, o su, cuyos derechos de autor ya caducaron y son en el dominio público. Eh, hay varias opciones, sin embargo. Este, una vez, el siguiente paso, una vez que se suben es, los archivos, como ya sucedió acá, eh, van a aparecer estas flechitas verdes y este, nos va a permitir darle continuar. Eh, una vez ahí este, estamos en el paso que se llama derechos de liberación. <coughs> En este hay tres opciones, la primera dice estos archivos son mi pro propio trabajo, el segundo dice estos archivos no son mi propio trabajo y el siguiente es proporcionar información de derechos de autor para cada archivo individualmente en la página siguiente. Eh, en este caso y lo recomendable es que uno suba sus propios archivos porque si no es un poco más complicado, eh, da otras opciones este, pero eh, en, la, en la de estos archivos son mi propio trabajo, lo único que hay que hacer es este, seleccionar o poner el nombre que uno quiera, eh, con el cual sea reconocido o reconocida este, como titular de los derechos de esas, este, de esas grabaciones, en este caso. Eh, bueno, podemos ir al texto legal, si nos interesa saber a qué, a qué tipo de licencia es esta, Creative Commons atribución compartir igual o share alike 4.0 si le doy clic me llevaría a la página de, de este de, de creative commons donde explica que, a qué se refiere también puedo usar otros tipos de licencia en, en, en wikimedia commons son cinco más son cuatro más perdón eh, son compatibles eh, son un tipo de licencia el cual cualquier persona que tenga esos que, que este que, que, que guste o que quiera compartir esos archivos, lo puede hacer. También puede remezclar las obras y puede hacerlo eh, con fines eh, este, eh, comerciales. Es decir, si, por ejemplo, voy a hacer un documental y en ese documental a lo mejor me gano una beca, bueno, una persona puede usar esta, estas grabaciones en su en su documental sin embargo tiene que darme atribución de, de que usó esos audios en los créditos del documental pero le estoy autorizando que pueda usarlos incluso eh, y aunque tenga una retribución esa retribución ya no me la tiene que hacer a mí no necesariamente va a ser una retribución muy amplia o muy grande estamos asumiendo que estos archivos pueden ser usados por, para muchos propósitos pero particularmente nos interesan los usos educativos, los usos culturales de documentación histórica como en este caso o, o bueno, otros que pueden ser lúdicos o artísticos incluso, entonces bueno le voy a dar siguiente eh, este, voy a usar la, la licencia de default, puedo usar otra más abierta incluso pero bueno, usaré esa por lo mientras este, le daré siguiente aquí es un paso importante también cada paso es importante este, uno puede detenerse son en realidad rápidos pero este, el, este paso, el de describir, el de primero titular la, la, la, cada archivo es importante porque eh, cada archivo va a tener una URL una dirección en, en concreto, entonces no puedes repetirse un archivo, el nombre de un archivo u otro, cada archivo tiene un nombre único. Eh, entonces, eh, si, si tuviera una, un nombre, en este caso este, repetido, me lo diría la plataforma. En este caso voy a dejar este, este nombre... Porque este, son nombres que no tienen este, bueno son nombres nuevos para la plataforma. Eh, voy a omitir este de la leyenda, pero es opcional este paso. En de la descripción pues voy a ponerle es grabación de un vendedor ambulante en la calle. Bueno, puedo hacer más descriptivo. Incluso se puede editar después. Aquí este... Eh, no recuerdo. Bueno, sí. De hecho, sí este, sí podría ir a los archivos en concreto. Y ver la fecha en que los grabé. Eh, pero este... Es importante eh, tener una... Eh, hay un, Los archivos de, de imagen particularmente guardan en en este, los metadatos la fecha en que fueron grabadas las este, bueno, que fueron más bien tomadas las imágenes en este caso fue en abril voy a poner primero de abril este, voy a escribir una eh, una categoría que ya tengo pensada que es el de este, soundscape eh, que es una categoría que significa este, paisaje sonoro donde he registrado otros paisajes sonoros que he grabado podría usar otras categorías extra eh, pero por el momento voy a usar esa eh, hay, hay una opción para copiar Este eh, la, el título no lo voy a copiar porque cada este, eh, archivo ya tiene su, su título eh, la descripción es así, la voy a copiar la fecha también porque las grabé el mismo día no, dice este fue el 2 de agosto entonces no, no voy a copiar la fecha, la categoría sí, y le pongo copiar. Entonces se va a copiar en los otros dos archivos la descripción, en la categoría, en lo que va a cambiar es la fecha, porque este, aquí sí guardé bien la fecha en que grabé estos archivos, que fue el 2 de agosto. Entonces aquí pongo la fecha. La de la fecha también es opcional, este, pero sí de preferencia pónganla. No, no es cierto, me parece que sí es obligatorio, pero bueno, sí, cualquier campo que falte lo va a avisar este, la, la plataforma una vez que le ponga publicar archivos, que ya es la definitiva, ya se suben, por, este, bueno ya están arriba, pero ya se van a publicar, es decir, va a convertir cada archivo en un sitio particular. La siguiente opción es también este opcional, le pueden dar omitir este paso, pero es para añadir datos, por ejemplo podría poner... Que representa este eh, voz, ¿no? este, eh, human voice, ¿no? Que este, o, o ser, sí, este, aunque aquí habría que, este, que señalar, voz humana, sonido que el aire expelido de los pulmones. Bueno, es una categoría para Wikidata para este, reconocer el, el archivo ¿no? este, dentro de un cúmulo de conocimiento, un cúmulo de datos acumulados en. en la plataforma, pero bueno le pueden dar con toda confianza omitir este paso y simplemente publicar este bueno o, o saltar no eh, bueno una vez llegando a este paso pues ya tenemos los archivos este online puedo darle reproducir no sé si se vaya a escuchar por el el tipo de entonces ya se subieron mis archivos de audio Y bueno, espero que, que les haya este, sido de utilidad este este video tutorial, de cualquier forma voy a dejar eh, bueno, en, en los comentarios pueden dejar algo, cualquier pregunta y con todo gusto la, la responderé, o pueden ir si, si, si, sin duda al, al sitio, al, al Twitter de de, este, de Wikimedia México para tener este, mayor información ¿no? este de de esta campaña y de otras cosas que se pueden hacer con Wikimedia este, con Commons y con estas herramientas de conocimiento libre. Bueno, pues muchas gracias.